Estamos aquí en Azután... ...un pueblecito de Toledo... ...reunidas... Mmm, ...para hacer unos dulces típicos... ...de aquí de Azután que se llaman torcíos... ...los ingredientes son... ...harina... ...vino blanco... ...aceite... ...un poquito de sal... Un poquito de azúcar, eh, se cuecen unos anises y luego se echa el, el agua, se cuelan los anises y se echa el agua. Primero se echa el agua. Se hace como un juntam. Echamos el azúcar. Un poquito, tampoco mucho. Después echamos los anises. Anises que se cuecen y luego ya se, se cuela. Para que yo no... Echamos un poquito de sal. Una leva a tu dina. A ver, cuando te quiero. A ver, a ver, por si te muero. El aceite Por la mañana. A ver, a ver, rosa temprana. Y el vino branco. Ahora se remueve todo bien Esto se hace con las manos porque es como mejor se hace Echamos más harina Hasta que la masa se quede Que no se pegue en las manos ni en el rodillo Volvemos a un poco bueno, vamos a ir echando el aceite bueno, la masa ya está lista, eh, lo dejamos reposar de dos horas y luego ya hasta luego empezamos con los tortillos, ¿no? Vale, vale. Empezamos a amasarlo bien para luego darle con el bulo y cortarlo para hacer los, los tortillos. ya. Y ahora vamos a enrollar los torcidos en las cañas para que nos salgan bonitos. Bueno, ahora empezamos a abrir los torcidos. Ahora vamos a endulzarlo. Se pueden enduzar sí. con azúcar o con miel.